Hola gente de San Francisco de Macorís y todo el Cibao, estaremos juntos por primera vez para disfrutar de Voy por Más, esta poderosa y transformadora conferencia. Yo voy a poner mis conocimientos e intención y tú pones la decisión y la acción para empoderarte de tu vida. Voy por Más llega a San Francisco de Macorís, mi promesa, vas a salir listo para hacer los cambios necesarios para enamorarte de tu vida y comerte el mundo. Nos vemos el 4 de mayo, yo voy por Más. Voy a ti. Este 4 de mayo a las 6 de la tarde, Sala de Teatro de la UGNE. Voy por más. Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de este día miércoles 25 de abril del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias Porque ustedes nos permiten compartir este contenido Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná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 Espaillat, Moca, y al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.do. Aquí estamos, yo soy Fulvio Ureña, y estaré compartiendo junto a mis compañeros el contenido de hoy de informaciones, entrevistas, comentarios locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado.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 el viento del este-oeste está incidiendo, trayendo campos nubosos. También las condiciones que ha dejado la vaguada en la orografía, en la, en la troposfera baja, ha permitido que campos nubosos se desplacen en las diferentes latitudes de nuestra geografía nacional, provocando lluvias y aguaceros débiles a moderadas, especialmente en la zona este y la zona sur. Van a persistir. Estos aguaceros en los días que restan de esta semana laboral. Hay un ambiente húmedo e inestable y va a predominar también en las horas matutinas estas condiciones, ocurriendo chubascos débiles sobre Barahona, Pedernales, Azua, Independencia y la zona céntrica de Santiago, La Vega y Monseñor. Noel. También para mayor el Ceibo, Monteplata y María Trinidad Sánchez. La Oficina Nacional de Metrología, ONAMET emite alerta metrológica a provincias que pueden ser afectadas por inundaciones repentinas urbanas ocasionadas por el desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Estas provincias que están en alerta, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET son Santiago, por inundaciones urbanas La Vega, Monseñor Noel, Acto Mayor y San Cristóbal. Para este jueves y para el viernes van a persistir los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo después del mediodía hacia las provincias Elías Piña, Dajabón y la zona céntrica de nuestro territorio nacional. En resumen, seguirán los aguaceros en el país, se emiten alerta para varias provincias por inundaciones repentinas y hoy, miércoles, nubes dispersas, siendo medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento hacia algunas provincias de las regiones este, sureste, nordeste, cordillera central y la zona fronteriza. Mucha calor para hoy también, igual que ayer, por lo que se les recomienda a los dominicanos que ingieran suficiente líquidos y no se expongan a los rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy y mañana. Bien, hay un sinnúmero de noticias que están circulando en todos nuestros ámbitos eh, noticiosos, pero hay una sumamente delicada, y es... Que hay mafias que están suplantando registros personales, llámese nacimiento, acta de difusión, acta de matrimonio y todo lo que pueda darle un aval a ciudadanos extranjeros para estar aquí. Escucharon bien. Hay mafias que están trabajando suplantando acta de nacimientos toman su nombre y algunos datos de los suyos y le emiten ata de nacimiento a nacionales extranjeros que están aquí como ilegales. Cuando usted va a la Junta Central Electoral, o oh vaya sorpresa, se encuentra con la sorpresa de que su nombre ya no es el mismo, ha cambiado algo, una N o un acento, una O porque han supla suplantado su identidad. Algunos me dicen que esto no puede ser posible con la tecnología que hay ahora en la Junta Central Electoral. Sin embargo, tengo eh, testimonio de persona que le ha pasado y para poder arreglar esos errores le ha costado bastantes recursos y tiempo. Otro es que esas mafias toman ata de difusión para nuevamente reeditar y Darle nombres a ciudadanos extranjeros que están en este país, especialmente a haitianos. Muchos doctores eh, hemos conversado y me han dicho que cuando van al consultorio van con un nombre de un dominicano o de una dominicana, pero sin embargo no saben prácticamente hablar español. Y cuando se le pregunta cómo consiguió el alta de, na de nacimiento, que lo registra con ese nombre, simplemente no encuentran qué decir. Es decir, a las autoridades deben de poner ojo visor, porque se está trabajando desde adentro, con empleados desde adentro, y también la mafia que opera desde afuera. Y esto está provocando que hayan muerto andando en las calles, y que hayan vivos, que estén muertos. Imagínense el desorden que esto está provocando y que puede provocar. Ojalá se le busque la solución a tiempo, antes que sea demasiado tarde, en este país que ya estamos cansados de tanto desorden. No hay una investigación al respecto. Son algunos testimonios que hemos obtenido con personas afectadas, con galenos que ofrecen servicios a pacientes y en muchos de los casos van pacientes haitianos y se encuentran con esta sorpresa. Hay alguna red conectada desde los hospitales hacia afuera y desde la Junta Central Electoral desde adentro hacia afuera y también desde afuera hacia adentro, que está dejando mucho dinero a los que se están Involucrando en este proceso delictivo, cambiando nombre, cambiando acta de nacimiento, cambiando acta de difusión para poner ciudadanos nuevamente con identidad en las calles. Es un asunto muy delicado que sí merece un trabajo de profundidad y que pueda traer paz a lo que es el registro personal de cada habitante aquí en República Dominicana. Imagínense usted que vaya a buscar una acta de defusión y que luego después esos registros sean utilizados para darle ese nombre a un extranjero con el trabajo de esta mafia, quitándole buena suma de dinero. ¿Cuál sería la sorpresa? Imagínense también que su nombre ya no esté igual, porque sus datos han sido suplantados desde adentro, desde algunos empleados de la Junta Central Electoral. Las personas afectadas expresan que hace tiempo que esto está sucediendo y que no se han atrevido a investigar. Está sucediendo en diferentes provincias, incluyendo la provincia de San Francisco de Macorís y también en Santo Domingo. El acta de nacimiento, los registros personales corresponden al derecho de cada ciudadano de tener una identidad propia, de tener un nombre, de tener un domicilio, de tener un apellido y cuando se intenta consumplantarlo, cuando se intenta de estas manera, se está atentando con los derechos del individuo y también con el orden nacional y con la seguridad nacional por tratarse de suplantación de nombres. Mañana puede venir cualquier terrorista, cualquier gángster del mundo y hacer lo mismo. Está claro tantas cosas que han sucedido en el caso de Figueroa Agosto que tenía tres cédulas, cuatro, cinco que hay ciudadanos que tienen una y dos, eh, dos y tres cédulas, que algo ha estado pasando hace tiempo, pero ahora se está agudizando con la entrada de tantos ilegales que se está dando en nuestro territorio. Desde de mañana hacemos la alerta para contribuir a que nosotros podamos tener un registro más seguro y un orden en este estado de derecho que nos merecemos nosotros de tener identidad, de tener nombre, de tener nacionalidad. Es muy delicado y amerita una investigación a fondo. Este ha sido el comentario de la Voz de la Mañana que de mañana quiso compartir con ustedes. Mucha atención. Hay que asegurar la identidad de cada dominicano. En breve volvemos. Hay más contenido en De Mañana. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto?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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Adiós, las gracias por la luz de este nuevo día. Pedirle que nos ayude a desenvolvernos en él y que al hacer nuestras tareas y salir a las calles, hacerlo con comedimiento. Eso es lo que pido para todos y cada uno. Gracias a ustedes porque cada mañana nos permiten entrar a sus hogares por hacer este su programa de todos los días de 7 a 9 por su canal 10 de Telenor de mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo información, análisis, en fin, todo este trayecto de dos horas de mañana. Fulvio. Y si te quiere montar en un vehículo como nuevecitos, recién importado, con todas las condiciones de lujo, Gordo Automol es el dealer que está buscando todas las marcas de jipetas y carros, todas las condiciones y las exquisitas atenciones del gordo. El dealer que está para montarte bien. En la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, usted se va a encontrar con el mejor dealer del país, el Gordo Automol. En el teléfono 809-809. 294-3090, el dealer que llegó para montarte con calidad, el Gordo Automol. Bueno, y a saludar a los amables televidentes que nos comunican a través del WhatsApp. Agradecer a David Díaz, que es el relacionador público del Ayuntamiento, que nos envía una invitación por, el medio, por este medio entregar las obras eh, a comunidades de, en el cuadro las mismas pertenecen al presupuesto participativo del 2017. ¿Oíste? Estas son, Francis, mira, Francis, escucha. ¿Oíste? Lo... Construcción del me... techo de hormigón. Gracias, David, por mandarme esto, porque habíamos dicho que las sí. obras que estaban en camino son las que del año pasado, que este año no se ha iniciado nada. Remozamiento del Parque Joaquín Balaguer y construcción del techo de hormigón armado de la Capilla de La Milagrosa. Bien, bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica, San Francisco. Nos envía una postal, sea fuerte y valiente. Deuteronomio 31.6, esforzaos y cobrata ánimos. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te, da, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31.6. Muy buenos días a usted también, bienvenida, gracias porque siempre está con nosotros. Bueno, la información de Tomás González, le pedimos disculpas porque te, tendríamos que comprobar que lo que usted presenta sea real, no creemos a, tanto no tener comprobado que sea así esta denuncia respecto a los alimentos a escolares. Yanni Arenoso, buenos días, Fulvio te mandan los amigos tuyos, de, el excelente. nuestro de, de Arenoso. Buenos días, días amigo que Dios un los bendiga, es Yanni de Arenoso. Gracias igual por estar ahí. Ya se escucha la música. De Vladimir Paula, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Buenos días, hermanos del alma. Buenos días, Francis. Buenos días, presente. Adiós las gracias. Adiós gracias. las gracias. Qué bueno, y Fulvio, hola Fulvio. Bien, hermano, aquí estoy desesperado esperándote. Ahí voy, tranquilo a ti y a todos, porque ya comenzamos, Cuídate en este espacio, en el número uno, en De Mañana. Miren, rápidamente, entrando ya en materia de noticias en el ámbito internacional, avanza diálogo en Nicaragua tras fuertes protestas. Una propuesta de diálogo nacional para salir de las crisis recibió impulso en Nicaragua con la decisión de los obispos católicos de mediar en el proceso mientras el gobierno de Daniel Ortega liberó a decenas de jóvenes detenidos. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Para facilitar el clima de diálogo... Consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil evite todo acto de violencia. Agradecemos profundamente esa disposición de su eminencia reverendísima, el Cardenal Leopoldo Brenes y de todos los señores obispos, de continuar aportando al encuentro la tolerancia y la convivencia pacífica en nuestro país. Aquí están las declaraciones por parte del de, eh, presidente, ¿verdad? Por allá, el obispo, la representante, en torno, ¿verdad? A esa manifestación que ha estado caramba, muy enérgica por allá en Nicaragua y que finalmente se baja la tensión. Vamos al ámbito nacional. Miren, rechazan la forma de repatriación de haitianos utilizada por las autoridades en el país. Así que vamos a ver esa información ampliada, señores. La repatriación de haitianos sigue siendo tema de debate en nuestro país. Escuchemos. Alguien me agarró. Cuando yo pregunté, ¿qué fue? di que está preso. ¿Por qué? No está preso vamos la guagua, pero yo tengo mi papel legal con visa, supuestamente tener uno trancado y manejar el piso, no, no tiene necesario para que lo hace eso. Entonces pedimos respeto a sus derechos, pedimos tolerancia a los agentes y hacemos un llamado al presidente de la república, al canciller, al canciller de la república y también al ministerio de interior y policía para que aquí como mesa, como iglesia, como pastoral, realmente ...se tomen acciones... ...bueno señores... ...ahí están las declaraciones... ...de esos jóvenes de origen haitiano... ...al momento en que dan a conocer... ...su descontento... ...ante la situación haitiana... ...en nuestro país... ...la policía... ...policía segura lo cancelaron... ...por apresar a gastro de un coronel... ...vamos a escuchar las declaraciones... ...de Michael de la Cruz... ...policía cancelado... Mientras vemos las imágenes, ¿verdad? Del video. Escuchemos. Mi nombre es Michael de la Cruz. Yo soy el policía del caso de Puerto Plata. Mi cancelación ha venido por este video. Ya que, fui a, que yo apresé el hijazo del teniente coronel de ASA, por este video fue mi cancelación. El video lo que pasó fue que el teniente coronel defendía a su jato, porque su jato tiene un punto de droga en Puerto Plata. Es el dueño del punto de droga y él fue el cuartel de la Policía Nacional, Motinado y el cuartel de la Policía Nacional se respeta. No me interesa ir a la, a la Policía Nacional, sí. no me interesa. Mi es mi dignidad, Eso es lo que yo quiero, mi dignidad y que el pueblo esté consciente de lo que dice el video. Bueno, ahí está, ¿eh? caramba, como Maikel de la Cruz se llena de valor y denuncia la cancelación en su contra por parte de ese coronel, donde su hijastro supuestamente tiene un punto de droga en Puerto Plata. Él lo apresó y por eso él lo mandó a cancelar. Increíble, señores. Ya Ustedes ven cómo andamos, cómo anda nuestra policía y los altos mandos Miren, proyecto de ley plantea condena de 40 años para culpables de feminicidio. El proyecto presentado por el senador Feli Bautista... Busca combatir la violencia contra la mujer. Así que Feli Bautista pone este proceso, mírenlo ahí, deposita el proyecto donde plantea una condena de 40 años para los culpables en casos de feminicidio que tanto enlutecen a en nuestro país. Bueno, entonces, por parte de Feli Bautista, ¿mejoraría esto? ¿Reduciría? Hay que ver entonces, señores, pero bueno. Ahí está el proyecto depositado por Félix Bautista. Vamos a ver adelante lo que suceda. Vamos al ámbito local, regional, rápidamente. Miren, denuncian mal estado de carretera en el Pozo de Génimo. Y es que por allá hay mi madre, intransitable. Miren esto, cuántos charcos de lodo. Oh Dios, escuchemos entonces las declaraciones.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 Bueno, ahí están los comunitarios por allá en el pozo de Quénimo. Terrible la situación de ellos con su camino. Miren, el alcalde de San Francisco de Macorís, a propósito del tema de las deportaciones de haitianos, retención de haitianos, dice que continuarán los desalojos contra los haitianos ilegales en esta ciudad. Escuchemos a Alex Díaz. Adelante. Seguimos trabajando con los que andan en las calles, eh, con tiendas encima de ellos porque nosotros tenemos que cuidar la economía. Cuando usted ve uno vendiendo piezas de celulares, eh, los empleados de una tienda de celulares eh, tienen que irse porque lo despiden, porque quiebra el negocio, ya que ellos venden las cosas por centavos, como no pagan impuestos ni tienen empleados, lo mismo que una tienda cuando venden tenis, en una acera, en un parque, en el mercado, frente al hospital que el director del hospital nos ha tenido aquí insistentemente que le quitemos ese nicho de contaminación, que venden comida, eh, chancleta y todo. Fuimos y le pusimos una multa y si vuelve le vamos a incautar para no entregarle eh, pues, todo lo que ellos tienen vendiendo allí. Bueno, ahí están las declaraciones del alcalde Alex Díaz, señores. Miren la madre de un joven asesinado en San Francisco de Macorís. Exige justicia. La madre de José Alberto Maldonado de Asa, alias Ochi, de 27 años, que murió a consecuencia de varias heridas de bala vale en distintas partes del cuerpo en un colmado de la calle Dubergevina 9, el sector San Martín pide justicia. Vamos a escuchar a Josefina de Asa. Adelante. ...el problema mío es que el hijo mío tiene nueve meses de muerto... ...y esta es la hora que no hay nadie preso... ...y la policía no me da respuesta de qué ha pasado con eso... ...yo tengo sospechoso pero no lo han buscado, no lo han buscado preso ni nada... ...ellos me dicen que están en eso, que están trabajando... Sí, el 11 de julio de 2017 lo mataron en un coimado... Él estaba comprando una cocoa... ...cuando se iba a montar el carro... él volvió para atrás, de volver la, la cocoa... ...que era el chocolate que él quería... ...ahí entraron los atracadores... ...y me le dieron tres tiros... ...para quitarle el celular... ...justicia... ...justicia que agarre quien lo mataron... ...señores, ahí está... ...una víctima más... ...cuántas vidas... ...a manos de la delincuencia... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...terrible caramba... ...miren desconocidos... ...roban la batería... ...de la grúa del ayuntamiento... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...increíble, eh... ...esta fue la grúa que hace meses atrás... Fue adquirida por el Cabildo Municipal y ahí está sin baterías. Sustraídas del parqueo en el ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís y queda entonces investigar dónde están esas baterías que fueron robadas a la grúa del ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís. Increíble. Los robos llegan también al parqueo. Del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ay, mi madre, Dios mío. ¿Y dónde entonces es que está la seguridad? ¿Y dónde es que no se roba? En el parqueo se robaron las baterías de la grúa del ayuntamiento. ¡Wow! Miren, señores, donde no roban es en agua porque es cal. Ahí no hay robo. Es 100% purificada con sistema oso tan dominicana como tú. Por eso es la número uno. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy live No hay tiempo para más. Asustados estoy aquí. Bueno, aquí los muchachos no me roban aquí si sí, ¿no? hay coño transparencia en Telenor. Compañerismo. Francis, Fulvio, Cuídense ustedes también para que no los roben. Bye, bye. <risa> gracias, Vladi. Bueno, Vladi, muchísimas gracias. Y si tú te quieres montar en un vehículo seguro, en condiciones, el Gordo Automol es el dealer que llegó para montarte bien. Todas las condiciones, todas las marcas, carros y jipetas recién importados, como nuevecito, el Gordo Automol con sus exquisitas atenciones te montará bien montado, con todas las condiciones, no importa. Llégate hasta el Gordo Automol, Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo. Está el dealer que está buscando. Llámalo al 809-294-3090. El Gordo Automol, el dealer que te monta bien montado. Bueno, Fulvio, en las, en las noticias pudimos observar parte de lo que fue tu comentario al inicio del programa respecto a la suplantación de identidad y fíjense ustedes de qué se trata, cómo y les pregunto, si en alguna ocasión ustedes han visto a dominicanos de ascendencia, es decir, a norteamericanos de ascendencia dominicana, tener tanta valentía y sentarse en su propio territorio porque ellos allá salen norteamericanos porque el, la constitución de norteamericana reconoce por el jus soli que es un sistema de constitución que establece que del nacimiento en el suelo se te representa una nacionalidad sin importar la condición de sus padres. Francis, Pero, pero yo yo me, aquí yo me resisto a creer aquí en República Dominicana Solamente la mente torcida y de malintencionada de grupos que están ganando dinero en base al problema haitiano en República Dominicana, están dándole espacio y de esto es culpable el gobierno. Yo me resisto a creer. Ahora, el gobierno ahora que tú dices dominicano es... actual es culpable de que tengamos una mesa de individuos llamándonos a nosotros violadores, de lo que ellos están violando. Francis, yo me resisto a creer so me, eso, que es una trama. es irresistible. Yo me resisto a creer que es una trama. Eso es una trama. Porque una cosa es los nacimientos. Mire el problema que, que, es que nos estamos encontrando exigiéndonos como país que, dem, que demos trato diferente al que se le da en toda parte del mundo a los indocumentados. Francis, hay varias vías. Primero, las mafias que están falsificando... Los, los documentos Pero si Luego, ya vieron que el Estado está claro De que eh, tienen una, una un compromiso Con esos sectores internacionales Con Naciones Unidas De Ban Ki-moon y la pasada administración Que por eso que yo digo Gracias a Dios Que está Trump ahí bueno Y no Obama Pero óyeme, también está y los Clinton. El proceso regulatorio que están haciendo es un La chantaje, gobernación es una, también, una es, falsa. también está el caso De los trabajadores eh, agrícolas y, y de construcción que le están dando permiso. Eh, son una serie de cosas que se están dando, eh, que yo no me, están resisto, minan, no están minando, me resisto Julio. a creer que sea una trama es, del gobierno. Me resisto. Está participando activamente el gobierno, permitiendo lo que le han exigido aquellos países a cambio de reelección en el 15. Eso fue una, una negociación para que los Estados Unidos miraran para la acera del frente mientras se, estupa, se estaba violando la constitución dominicana bueno. en el Congreso. Por otra parte, Francia, en la parte, no, en la parte de noticias, este policía cancelado, que por cierto es muy valiente, bueno, y hace la denuncia de y presenta un video donde a él lo cancelaron porque supuestamente él apresó a un hijastro de un teniente coronel de apellido de Asa. A ese ex policía hay que darle protección. Si no se le da protección y le pasa algo, los culpables van a ser las mismas autoridades. Esa denuncia que él hace con responsabilidad viene de un hombre que sabe lo que está haciendo. Viene de un hombre que tiene nombre y se sintió mal por lo que le hicieron. Él cumpliendo con su deber y él denuncia que el hijastro del coronel de Asa tiene un punto de droga, administra un punto de droga, dirige un punto de droga, y él lo apresó. Y por eso, entonces, el teniente coronel usa su influencia y cancela al policía, cancela al raso. Hay que ponerle atención a esa denuncia y proteger a este ex-policía, hay que protegerlo, porque sinceramente su vida corre peligro con la responsabilidad que él hace esta denuncia. Y ahí, y ahí está el video también. Bueno, esto creo que hay que ser justo. Y si estaba cumpliendo con su deber, ¿Eh? este policía, lamentablemente... Vamos a escuchar, vamos, ah, a, vamos a, escucharlo. a escucharlo, vamos a escucharlo otra vez. ¿Viste para dar tiempo? No, no. Recuerden que usted está en el campo más desgraciado. no. se ponga amenazando a nadie, que ustedes son capitaleños. Yo no me hacía no nadie comando, sino. No fue en presencia de este Ese teniente está ahí. Pues entonces. Sí. sí o no. Él llegó y le pasó palabras. Palabra. Le pasó palabra. que agarrarme no, la petróleo, yo no sé lo no, es que él viene porque el, el, el, viene a comerme. Trae la tira. Él viene a comerme. Ah, que nos vemos en la calle. No, yo no para yo en la calle. Le dije, dale un. ¿Usted sabe por qué usted lo no, no? Porque delante de la gente, porque usted le pidió, él le estaba dando 400 pesos. usted A mí, pesos. a mí, este que está te... ah, Eso es negativo, mire cómo yo ando en mi cartera. Eso no, es negativo. No, amigo usted, amigo, usted, no eso mire, es negativo, como, a no mire si quiere. Mire. No, mire. Mire cómo yo ando en mi cartera, mire, con el cheque enterizo lo tengo yo arriba. Eso, negativo. Mire, lo yo arriba. eso negativo. es que negativo. Señor, usted es componente suyo. Le estoy cubriendo al componente. Usted le está cubriendo. Sí. Hasta tanto usted está bajo arresto. Aquí, sí, señor. Ahora, sí, señor. Usted queda bajo arresto. Sí, así, señor. Que yo le voy a hacer un informe con él y vienen los testigos ahí. Sí, señor. Que en querellarse yo lo voy a mandar a la fiscalía. Sí, señor. Porque esto no es hacia ahora. Sí, señor. Ahora. Usted cuenta que usted no va a venir aquí a mi pueblo, abusarme de mi pueblo. Y mucho menos que ese muchacho, yo le dije a usted, muchacho, sea lo que sea, está legado la familia. Abusar, coño, de que ustedes son capitales, abusar con nadie. Yo no te abusando, comandante. No, usted lo come Yo no te abusando. No, yo no te abusando. tratando tan bajo Sí, señor. No, mañana viene el general. ¿Dónde el general? Vamos a estar donde el general. Él se va a quejar, se va a quejar en contra de usted. Vamos a dejar su queridos. Que ustedes son capitales, que ustedes son I don't know, I'm going yo no tengo que pedir, comandante. Eh, espero que, el es el... Lo que es de sí. No, yo voy a lanzar general. El eso, eso general está aquí. ahí. El general cuando venga mañana yo por lo voy a esperar. Por eso lo subí aquí. Ah, donde hay que pedir. Pero usted está diciendo que yo estoy pidiendo porque la familia es suya, comandante. ¿Qué? No, no, no, no. ¿Qué dijo? No, es, es que yo agarro una gente con droga, comandante, en el ¿Qué? malecón. Yo lo agarré. Es, pero es lo que él dice, pero para eso usted lo no tiene que hacer. Usted tiene, hace su trabajo. Usted Ajá. hizo su nota. ¿Dónde está la nota? Yo la hago el teleescribiente. Él hizo la nota. Ah, el telecribiente, yo lo estoy buscando. Pero si usted hizo la nota. Que yo lo estoy buscando, le ¿Cuándo usted lo agarró con droga? ¿Cuándo te lo agarró A las 50. Lo hoy, sí, hoy. ¿A lo mismo ¿A quién, Pero a quién usted lo informó? Al coronel, al ayudante del general. ¿Cómo es? No, a GEDO. A G2. Yo le enseñé la droga a G2. Pérez. Yo mañana me voy a presentar con el general y yo voy a hablar con Pérez. el general. Ahora mismo. Oh. Estamos escuchando el audio. Eso lo dice todo ese video. El, el, el raso, el policía, estaba cumpliendo con su deber incautó droga al hijastro del coronel y por eso entonces lo cancelan, ahí ya ahora está cancelado y él hace la denuncia con responsabilidad y su vida corre peligro, hay que prestarle eh, seguridad a este ex policía que fue cancelado injustamente y a la policía que dé una explicación real porque ya no puede decir otra cosa, el video está ahí y está circulando, esa es la realidad que está viviendo nuestro país con relación a lo que es el narcotráfico y lo que se está dando, bueno. lamentablemente dentro del cuerpo del orden que está para cuidarnos. Así está y marchan en algunos lugares en nuestro país porque tenemos que decir que no todo está dañado, no todo está perdido. Hay agentes, se fijan, hay hombres de la Policía Nacional que cumplen y hacen un esfuerzo por cumplir y Imagínese usted, en su bolsillo estaba todavía el chequecito que había cobrado de mala muerte y estaba cumpliendo con su deber. Este pudo haber sido uno de los tantos que recibe de los que están metidos en el narcotráfico y en el microtráfico pagos de esos sectores y no lo hizo. Al contrario, lo somete, pero se encontró... Con un, con un santo que lo, lo beatificó, es decir, con una, una autoridad que lo beatifica como santo. Bueno, señores, tenemos ya con nosotros a Raquel Ortega. Vamos a dar la bienvenida para la, que ella... La que hace que este se, se vea como se ve. Cambie. Cambie. Bienvenida, Buenas Raquel. <risa> Hola, Julio, ¿qué tal? Hola. Hola, Francis, ¿qué tal? Hola, amables televidentes. Cuando eh, hoy de Verde, Terror? Verde, Esperanza. Este. Esperanza, Montaña. Esperanza, Esperanza. Terror. Sí. ¿Pero Ver, Terror aquí, verde, verde, Esperanza. No, porque si tú vas al Palacio Nacional no te dejan entrar con ese Verde ah. o a las instituciones ah, donde no, están no. los, es los verde, defensores. Es a mí me paró la, la policía y esa gorra verde es mía. Uh -huh. No Creo diga. Que tiene San Francisco te quiero verde mía y... No tengo derecho yo a tener goza. Váyase, váyase. <risa> Tenemos un contacto, muchachos. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Raquel Fulvio. Hola, hola. Buenos días. Francia. Buenos días. Francis, cuida eh, mucha atención a lo que le voy a decir a los tres. Sí. Para que usted vea qué caso más grave que le voy a aplicar. Sí. ¿Usted cree que la Autoridad Metropolitana de Transporte, que ahora se llama DGC, lo que está haciendo para coger el dinero a la persona, mire, yo voy a renovar mi licencia ayer a la sirena. Sí. Cuando llego, dicen que yo tengo una multa. Si a mí nunca me ha puesto multa. Ok. Ajá. Yo renové mi licencia en el 2016. Entonces no me salió la multa. Cuando voy a la MEA 16, no me quieren dar la información. Cuando me dan la información, lo que me dan es la fecha cuando me pusieron la multa. Escúcheme esto lo que le voy a decir. Me pusieron la multa el día 11 del mes de julio de 2009. En esa fecha de la multa, yo estaba preso en Estados Unidos. Ya. Tengo pruebas contundentes. Yo llegué aquí el 30 de septiembre de 2030, de 2009, perdón. Y la multa la pusieron en julio 11 de 2007. ¿Ustedes que justo? ¿Cómo <risa> tienen que estar pagando ese dinero? No. Por cosas... Pues yo te ay, voy a decir... Oigan, Francis, sí. ayer me, me, me refería a la fiscal y a la procuraduría aquí en San Francisco. De tránsito. Sí, no, sí, de tránsito. Ellos me dijeron que no pueden hacer nada. El problema es que lo amén le están poniendo multas a la persona. Es como usted, que usted tenga su licencia, ¿verdad? Sí. Ellos se dirigen con su cédula, le dicen, Francis si tiene una multa, o Julio, de tal tiempo, y, y te va a reclamar si usted nunca tiene esa multa. Entonces usted tiene que pagar ese dinero, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, yo gasto más un abogado ahora para tumbar esa multa, que es lo que vale, porque me pusieron una multa de 1700 pesos. Te entiendo. Oiga, me fui digo, tengo pruebas que yo estaba en Estados Unidos, incluso un abogado me dijo ayer, pues esa multa te la pusieron, esa infracción te la pusieron en el avión o en la casa de Estados Unidos. <risa> bueno. Oiga, Allá. oye qué es robo gente? Oiga, es este. Oiga, mejor, esto es un atraco normal. ¿Y, lo lo y compito, qué no? hiciste? ¿Qué pagaste? Que pagar porque tengo que renovar? No, pero te voy a dar un dato. Sí, tú no gracias. tienes que hacerlo vía ministerio de Abogados Tú te presentas y. Sí, pero Francia, escúchame, perdón. Entonces voy a tener que gastar más en abogado que lo que van la multa. No, no, no, es que lo hagas tú mismo. Tú pones el criterio de inconformidad y el fiscalizador va a fijar para qué fecha tú te vas a presentar y van a tener que citar a la ME que se supone te. No, no lo Le tiene. Multó. Te ¿No multó. Ellos no dan esa información, Francia? No, pero yo, yo, yo cuenta conmigo. Ah, pues yo voy a hablar contigo. ¿Cuándo es la información tuya? En la calle Colón con Salcedo, porque esas son cosas que hay que develarla y saberla manejar. Vamos a quitarle que ellos estén haciéndolo intencional, porque de una fecha así no tenemos datos de que estén vigentes esos policías, pero. Vamos a solucionar para que eso no suceda y, me, y, me, y nos gustaría para tener una información de lo que se puede estar dando, que ahora te tocó a ti. Bueno, el amable televidente, gracias por contar su experiencia, no, Pero eso está, no eres sí, sí. el único no, no, hermano, no eres el único, hay muchísima gente que aparecen así y sí. hasta gente sin licencia, y que, no que tienen, cuando la van a sacar manejado. por primera vez encuentran en el sistema que tienen multa, así es que bueno que lleve ese caso hasta las últimas sí, consecuencias, sí. no importa lo simbólico del monto, porque es mucho el abuso que se comete hoy día y aparte de ser una institución porque era implantar orden y que se cumpla la ley se está viendo como una institución de recaudación de dinero nada más así eso eso es terrible lo que está pasando con la DGC antiguamente buenos días buenos días buenos días hola hola con buenos quién hablamos días. Francis te felicito así es que se ayudan a la persona claro y felicitarles por ese gran programa, programa número uno, que antes de yo irme a trabajar siempre tengo que observarlo. Muchas o sea, gracias. Las buenas informaciones que ustedes dan. Y una sugerencia ante el video que ustedes presentaron de la policía, de uh -huh. Casito, uh -huh. eso da pena que cuando tú piensas que la seguridad de los seres humanos, de nosotros, está en, en ese grupo que aprende, que tú tengas esa... esa de confianza, porque mira lo que está sucediendo: que dentro de lo que creen que tú, de lo que creemos que pueden poner el orden, está ahí de ese, hay de ese todo. orden. Entonces, esto se jodió. De Dios verdad Dios. que si esto se jodió, Dios. no hay en quién creer. Gracias por Dios llamar, Dios. gracias por participar del gracias. programa. Sí, es terrible lo que pasa ahí. Siempre lo hemos dicho: dentro de la institución hay grandes hombres y mujeres prestando el servicio a la nación y ganando un misero salario y que solo lo hacen por vocación, pero hay otros que no, hay otros que permiten la corrupción dentro, hay otros que viven de la corrupción, entonces esta es una muestra que debe ser investigado, ya hoy día con los celulares inteligentes nada se queda oculto, o no dura tanto el proceso para descubrirse la verdad, porque siempre sale a la luz, pero entonces cuando tú crees que está un celular tomando una llamada o que lo tiene hacia abajo, eh, está grabando y está filmando, está dejando la evidencia de lo que está ocurriendo en ese momento, gracias a Dios que la tecnología ayuda para ello, hay que darle buen uso, eso es lo importante Bueno, bueno. Eh, ya la parte noticiosa, tuvimos otro, ah, otro contacto vamos a recibirlo, buenos días Sí, buen día, le abra eh, llama la atención eh, también la, como la la joven dice de la una institución recaudadora de dinero el cual quiere buscar dinero a los ciudadanos acomodé lugar acomodé lugar sí. pero es que no hay los ciudadanos <ríe> yo he visto deteniendo vehículos de lujo que tú no les ves que sí. están está poniendo la camisa de fuerza a los ciudadanos sí. tratando de recaudar dinero el cual los ciudadanos no, no tienen llama la atención que se paran frente al cuartel sí, sí. en sí, la sí, sombrita sí. ahí. A claro. ubicar y acerchar. a acercar. A crear unos tapones, larguísimo. No, parece frente a un semáforo, donde la gente está cometiendo los... Eh, viéndose en rojo, eh, violando la ley. Así Correcto. Es. Así mira, es, yo creo Así que es. Que gracias por, eh, por participar. Es sentido que en la población hay identificado a DGC que se están preocupando más por la sanción sí, que por la orientación. Porque la gente aprende. Recuerden, que la propia directora del ITRAN ha establecido a nivel nacional que se está en un proceso de socialización de la ley, porque ni siquiera los abogados la conocemos bien. Entonces, en ese sentido, por eso es que ella ha dicho, la directora del Intran, que se está en un proceso de orientación, de educación. De educación. Entonces, a mí, digo, díjese, al parecer, no ha recibido con buen ojo, con buen... Sentido, no, o no lo ha entendido. No entendido y lo que se están yendo es por castigar uh -huh. y ellos como primarios no tienen facultad de castigar estos son proyectos de sanciones o, de, o proyectos de multas que solamente cuando nosotros no vamos a reclamar al lugar como lo hizo el amable televidente que nos llamó que fue al lugar, tuvo contacto aunque no le dieron las informaciones precisas pero eso es lo que debe estar haciendo porque los reglamentos de aplicación aún no están. Exacto. Y es ilegal. Así es. Deme un minuto, por favor. ¿Cómo es posible que le hayan robado la batería Ay, Dios a meu. ese vehículo en el pleno parqueo? Vehículo nuevo. Pleno parqueo de del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y no hay cámara de seguridad, no hay vigilancia, no pudieron no grabar quién hizo eso. O sea. ¿Qué es lo que está pasando en la alcaldía? Pero que que todos los días ahí. es un tema diferente. Y por lo que vi, mira la batería. Mírenle el chasis. Un vehículo que fue no, entregado. No, pero no, el... En diciembre no fue que fue entregado. Hágame o sea, una toma ahí. Si mal no mírenle el chasis. El chasis del vehículo. Quiero volverlo a ver. La toma anterior. La toma anterior. Ese es el camión mírenle que funciona el como grúa. Mírenle el chasis. Es un camión viejo. Y lo vendieron, y nos como, vendieron nuevo. como nuevo, nos vendieron en la sociedad cuando lo presentaron, que era nuevo. Sí. Es una, ¿cómo es que dicen? Una chatarra vestida Reusada, de novia. Re Reciclada. Reciclada. Bueno. Reciclada. Un maco tapado. Un maco tapado, aquí. dice uno de nuestro ama, eh, eh, nuestros expertos camarógrafos. Bueno, que también saben mucho de actualidad. Me da pena, sí. pero el hecho da pena también que. Caramba, el ayuntamiento Por Dios Eso es del pueblo En pleno parqueo del ayuntamiento le roban la batería al camión grúa No, no, no no, no, no. Se, ¿Y la no cámara dónde está? Eso no puede ser Se ofrecieron en el discurso de toma de posesión No, se instalaron eso y iba, se la quitaron de sí, nuevo Sí, se mostraron como que era la, la panacea ¿no? de la gestión Y entonces, ¿para qué sirven las cámaras? A mí me luce que era conocido el que se la robó mm. Porque el, estar ahí en ese recinto a donde están los vehículos, es porque es una persona que abunda, eh, camina por ahí. Y no es verdad que los vigilantes lo van a permanecer ahí tan tranquilo Así es. Vamos con el WhatsApp. Unos mensajes que nos llegan. Ángela de la urbanización, Jennifer, cuando retornemos de la pausa. Entonces saludamos a nuestro amable televidente. Gracias por continuar con nosotros.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 Motor de respeto, compre un kiway rk 150, no compre burro ni representa y distribuía por Moparinsa. Si compra un Kiwi te lo garantizo yo que dique un palo.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 Gracias por eh, permanecer con nosotros aquí de mañana. Un saludo a José eh, Manuel Frías, eh, sí. tres. es un ácido televidente <risa> nuestro. Un abrazo, hermano. <risa> un abrazo, hermano José Manuel. Eh, José Manuel inició en este programa, fue parte y pieza esencial aquí sí, en la producción, sí. al inicio de, de mañana en el 2011, así que enhorabuena hermano, un abrazo bien grande. Bueno, agradecer también al Ministerio de Salud Pública que nos manda esta nota de prensa, la Dirección Provincial de Salud Duarte informa a la población que dentro de la jornada de vacunación de las Américas se estarán vacunando todas las niñas de 9 años de edad contra el virus de papiloma humano en todas las escuelas públicas y colegios privados a partir del día 23 del año en curso. Además, se estarán vacunando a los migrantes contra la difteria y el tétano. A los niños y hijos menores de 7 años de migrantes que no tengan la tarjeta de vacunación, se les aplicará la vacuna contra la difteria, tétano y tosferina, la DPT. También eh, la, se vacunará el personal de salud público y privado contra eh, difteria, tétanos, arampión, rubeola y hepatitis B. Se está elaborando este cronograma de vacunación y luego de haber concluido colegios, escuelas y población de migrantes se avisará a los centros de salud el día que le corresponde. Por tal motivo le solicitamos, nos envíen los formularios con su personal a vacunar clasificado. Las vacunas salvan vidas vacúnate y protege los tuyos, firma el doctor Ramón Antonio Morissete, director provincial de Salud Duarte y la licenciada Josefina Cáceres, encargada del programa ampliado de inmunización provincial así que enhorabuena, decidimos leerlo completito, toda la información es muy importante para la ciudadanía estar atento, esta eh. semana de vacunación, la semana de la jornada de vacunación de las Américas eh, cada año se realiza y atentos a ellos las edades que ya mencionamos a realizarse y a recibir esas vacunas bueno, fundamental la, eh, también darle, invitar la unidad de comunicaciones de la UAS Recinto San Francisco la dirección de general de la UAS Recinto San Francisco invita a la conferencia a la participación de la mujer y sus aportes para el fortalecimiento de la democracia en República Dominicana eh, dictada por la licenciada Minot Tavares Mirabal. Esto será este jueves 26 de abril del corriente año a las 4 de la tarde en el Salón de Actos Maestra Ana Luisa Arias. Carmen Santiago Páez, directora recinto San Francisco, nos invita bueno, interesante tema. Así es, se enmarca dentro de toda la agenda que Perfecto. se ha estado re, eh, realizando con motivo del 53 aniversario de la gesta de abril. Así es que esta es parte de esta proclamación. Enhorabuena a participar todos, escuchar a Mino, que no, siempre de, de, nos traen reflexiones interesantes. Sí. Bueno, también agradecer a cada una de las personas que nos escriben, Jani Reynoso de Arenoso, nos saluda, está en sintonía, muchas gracias, a Ángela de la Urbanización, Jennifer, nos manda una postal de feliz día, muchísimas gracias, Ángela, gracias por estar en sintonía, Casilda Cruz, la maestra Casilda Cruz del municipio Tenares, buenos días. A mí parecer lo que dice aquí con... Lo del cubo con codito es mentira, pues desde que comenzó a darse el almuerzo eh, escolar están diciendo esa noticia por las redes y siempre dicen el nombre de la escuela diferente. Bueno, precisamente. Así es. Hay mucha por gente eso, que quiere hacer daño. Por eso son, le personas, pedimos disculpas o sea, al amable televidente que no envió y que no teníamos eh, conciencia o a ciencia cierta sí. de la veracidad, por lo tanto no podíamos dar crédito a eso. Por supuesto, América desde el municipio Castillo, también nos escribe, dice que quiere por favor el teléfono a Vladimir Paula, con mucho gusto se lo vamos a pasar a continuación. Fulvio, hay interesantes bueno, antes de las sí. recomendaciones eh, recibir este contacto telefónico, buenos días. Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Tony, Tony, Tony Reyes. Tony Reyes. A nuestro amigo Tony Reyes. Adelante. Buenos días, nos place escucharte, Tony. llamando porque vi que. Tony, caramba, ¿cuánto tiempo? cómo llamarle a la druga. Ah. A la que le robaron la batería. A la cosa. Sí. Mire, usted puede bueno, coger un puesto de si 500 es... mil pesos y ponerse frente a. Tony. Allá, a la salida de la capital. Y si pasa otro vehículo con esa marca. Ajá. Usted ese lo ¿no? vea. Sí. Eso este es, este es un vehículo en desuso en el país entero sufragio de su movilidad. Y fíjense, ese chasis, mira que tiene esta roja abajo. ¿vale? Ah, fuso. ¿Sí? Eso es mi subicio. Uh -huh. Entonces, es un vehículo de baja calidad. Sí. En desuso totalmente. Usted puede coger 500 mil pesos. Tony sabe y de la camino. salida de Ese es mi trabajo. O sea, que fue un engaño que... a la alcaldía, don wow. Tony. Por, por lo que sea Se que dejaron que engañar. Prendido. Oigan, por lo que sea que se lo hayan dado. Oigan, y eso se llama un cuero de tiesera. <risa> wow. bueno. Así que se llama en mecánica. Eso, si sí, yo estuve tratando un de buscarle un, un vehículo con la apariencia de quitarle un precio, a mí lo que me gustaría saber cuánto costó ese vehículo: un millón trescientos mil pesos. Algo así le cogieron el millón trescientos mil. le cogieron el millón. Eso no llega a cuatrocientos mil pesos. No llega a cuatrocientos mil. No, Óigame, Dios. no salga a cotizarlo por toda la agencia del país. Que no llega a 400 mil pesos. Caramba. Dios mío. Te lo digo yo responsablemente, igual de la grabación. Sí. sí. Lo que pasa es que en esa alcaldía anda todo hombro por hombro. Ahí la cosa... Yo no me explico qué fue lo que a nosotros nos pasó con el amigo Ale, pero la verdad que ya hemos tenido hasta que callarnos, porque hemos rayado, hemos hecho el papel ridículo de reclamar ante esta sociedad que esa es una... Eh, una, una institución fallida. Fíjense los camiones de basura como andan cayéndose a pedazos. Si eso fuera de Samir y estuviera bueno y nuevo, se lo digo yo, he empleado de esa gente por 15 años. Los licenos relajan con su prestigio. Claro. Allá andan esos camiones sin goma y como quiera, hecho una porquería. Hagan un programa, inviten a Samir y ahí. Sí. para que le den la, en la madre, para que ustedes vean siempre que Como no, muchísimas gracias Tony, gracias por tu análisis, tu reflexión en torno a esta, este tema que preocupa mucho, sobre todo porque es el uso de los recursos del Estado, de la cosa pública de nuestro ayuntamiento local, la Casa Francisco de Macorís que se le inuta en el tono de la voz a Tony, la mira, desesperanza no, no, no y, están y la ayuda, pena mira, de, no al de haber votado y ahora estar totalmente en desacuerdo con esta inmaculada Inmaculada deberá ayudar más al alcalde, para uh -huh. que le, le advierta que hay decisiones que se han tomado que no están en, en el orden solamente porque amigos se lo hayan propuesto, uh -huh. eso está mal, ya, así muy es. mal. Penoso, penoso, penoso. Gracias a Isabel, Isabel de los Padres. De los Prados, perdón, nos escribe, nos manda una postal. Muchísimas gracias, Isabel. Hacerle algunas recomendaciones, recordarles que Siana, Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Estamos en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Ahí tenemos todos los atuendos para que usted ande bien puesta en cada ocasión. Es por casual, formal, súper elegante, glamurosa para esa ocasión, esa boda, ese cumpleaños, esa ocasión que usted quiere que quede para la historia con esas imágenes guardadas de cómo usted andaba. Pues todos los atuendos los encuentran Siana. 809-588-2395 para mayor información. Full. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces, totalmente naturales, <coughs> totalmente orgánicos, cero malos olores, cero moscas, cero gusanos en las cocinas, en los baños, en las granjas ganaderas, en las granjas avícolas, en las granjas porcinas, en los sépticos, en los hoteles, restaurantes, se acabó eso de malos olores. Usted puede tener la seguridad que los microorganismos eficaces le dan esa tonalidad fresca y le quitan esa contaminación ambiental. Llame a José Elia Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Bueno, amigable con el medio ambiente, eso son nature. La clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. El doctor José Tejada, junto a un equipo de profesionales del área de la salud, les esperan. Recuerden que tenemos terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada, O son nature. Nos encontramos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe, en módulo 29. Teléfono 809-294-6426. O son natura, una forma natural de sentirse bien. Bueno, también recomendarles a ustedes Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición, acá en San Francisco de Macorís, Justo, la calle San Francisco entre José Reyes e Inberg. Somos distribuidores exclusivos de los productos Bio Organic Skincare. Ahí está en pantalla el teléfono, 829-497-9091. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp para estar en contacto y pedir mayor información. Producimos jabones y cremas totalmente orgánicos. Cuide su piel. Póngala en manos, experta. Nutribury Centro de Medicina Estética y Nutrición. Y para cuidar sus ojos y verse bien con las mejores monturas, los mejores lentes, que se ajustan al contorno de tu eh, cara, de tu sistema facial. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Profesionales de la óptica están ahí atendiendo. Lo ubicado en la calle Castillo... Esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanza le recuerda que no tiene que salir de las guaranas, porque el supermercado Almanza lo tiene todo. Supermercado sí, sí. por departamentos, restaurante, eh, cafetería, heladería, área de cuidado personal, electrodoméstico, licor store. Todo en un mismo lugar. Supermercado Almanzar en Las Guaranas, calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerde que somos tan nuestros como Las Guaranas. Así es. Y agradecer también a los que nos siguen escribiendo por el WhatsApp. Eh, Lourdes de los Maestros escribe, manda una foto. Hay un milagro con tu nombre en las manos de Dios. Amén, Lourdes, gracias por enviarlo. Eduard Hernández de Jobo, bonito. Buenos días a esas tres personalidades de nuestra comunicación matutina. Hoy quiero preguntar sobre la grúa que está en el parqueo municipal del ayuntamiento, que gastaron un millón y pico de pesos con la compra de esa grúa, que a las 12 semanas de haber sido, la que compraron ya le faltaba el canasto, que según, eh, a ver, a ver, es... Vamos a ver si entiendo que ese canasto fue prestado para que el montaje de la compra y ahora dice que robaron la batería. Creo que también la batería fue prestada. Y también Ay, es no. Ah, no, en no. una, se van a llevar el motor de la grúa porque también no le pertenece a la grúa. El alcalde es un fraude y una estafa a nuestro pueblo macorizano. Fulvio, no, no. salúdame a tu alcalde, que Ay, es Dios, bien no. serio, hermano. Lo pregunta al final. Gracias a Eduard Hernández. Eduardo, tú eres por demasiado fuerte. No, no, no, Eduardo, no. tú eres muy duro. Manolo Geraldino dice, buenos días. Nunca se ha visto una compañía a la que buscarle los camiones para ellos. Hay que buscarle los camiones para ellos trabajar. Y el ayuntamiento no existe, dice. Manolo Geraldino. Ahí está la crítica al ayuntamiento municipal pero que llueve cada más están, están muy unidos. Ellos sí. Están, sí son sí. fuertes, son muchachos. No viven juntos, pero ellos <ríe> se convidan y te entran, <ríe> y le entregan al alcalde. Bueno, bueno. Así es, ese es el Era, tiempo, señores. En la, Antes, un comentario tuyo. Sí, es saludar a Juan de Lomazuro en Tenares, que nos sí. recibió la pasada semana con el, el grupo de San Francisco Esmoque una actividad lindísima, fueron a fumar lejos ustedes para allá? Sí. Y <risa> hubo demostración y una fábrica de Don Agustín. Loma Azul está en Tenares. Sí, nuevo restaurante que abrió el sus puertas hace unos días. Sí. Hace poquísimos días. Y es un espectáculo porque desde la zona alta de Tenares, desde el el Loma Azul, tú puedes ver toda la explanada Todo, todo. El, el municipio y Tenare, Tenare, San Francisco y eso Parte la, de Salcedo, una Santiago. Sí, se ve también. wow Así es que yo todavía no he ido. Ay Dios. Tengo que ir. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Yo Espero que Fulvio nos invite. Sí, creo que fue en diciembre que lo abrí. Yo invito, yo invito. Tú invitas. Invito. Bueno, pues hay que planear yo el viaje. Consumo, yo sé que Juan no va a recibir consumo, con consumo mucho agua, agrado. Agua de coco y un vinito. Excelente. Muy bien. Me dicen que eso, la comida es muy bien, rica. Bien, sí, Ahí valga la publicidad. Sí. <ríe> bueno, este es el tiempo precisamente de Fulvio, el tema central. Adelante. Muchísimas gracias Raquel, muchas gracias Francis. Y hoy me quiero referir a dos temas coyunturales de nuestro desarrollo como país. ¿Cómo anda la agricultura dominicana? ¿Cómo anda la agricultura en los diferentes rubros agrícolas y este desfase que tenemos en lo que es las exportaciones y las importaciones? También ese famoso programa que dirige nuestra vicepresidenta Margarita, que se titula Progresando con Solidaridad. Resulta que en el día de ayer salió una noticia donde el programa que dirige la vicepresidenta Margarita, Progresando con Solidaridad, decía, esa parte de noticia, que, dos, que 314 mil familias dominicanas, escucharon bien, 314 mil familias dominicanas producen cultivos agrícolas para consumo y para vender dentro del programa Progresando con Solidaridad. <coughs> Señores. Hay que estar bien preparado para escuchar cosas. Qué fácil es decir cosas en los medios de prensa y escribirlo en los periódicos y anunciarlos. 314 mil familias del programa Progresando con Solidaridad producen alimento, son autosuficientes y también venden alimento de eso que producen. Ese sería la panacea, eso sería lo más hermoso que pudiera pasar. Mientras tanto, nosotros tenemos un déficit comercial en sistemas agrícolas con Estados Unidos de 7.500 millones de dólares. Parece ser que estas mil familias serán gorgojo. ¿Serán eh, pequeñas pulgas que comen muy poco y también pueden vender? ¿Son autosuficientes? ¿Dónde están esos programas? El Ministerio de Agricultura le asesora, el Ministerio de Agricultura le brinda semillas, el Ministerio de Agricultura les aras la tierra, el Ministerio de Agricultura le da atenciones fitosanitarias, para que existan 314 mil familias que producen alimentos, son autosuficientes y venden alimentos? Me parece una exageración mayúscula. Me parece una burla más al conocimiento del pueblo dominicano, a la inteligencia del pueblo dominicano. Ojalá eso fuera cierto. La mayoría de los... Departamento de Investigación del Ministerio de Agricultura están en muy mal estado. Están paupérrimamente abandonados. Y usted va, y el puertero o el personal que hay ahí, es muy probable que no tenga con qué desayunarse. Es muy probable que necesite una mano amiga para poder desayunarse ese día. Imagínense esos lugares donde hay germoplasma, por ejemplo, de cacao. Los mejores clones de las Américas, aquí, en República Dominicana, bajo atenciones de científicos que han entregado su vida a ese sistema. La mayoría se han ido del país, porque aquí no hay condiciones, pero lo que... Pocos quedan, los más valientes. Si una persona va y le ofrece algunas cosas a uno de los que están ahí en la puerta o los que están atendiendo la finca en esas precariedades, ¿cuántas cosas no se podrían escapar de esos germoplasmas? O más bien, si nos vamos al plano de enfermedades, ¿cuántas no se pudieran introducir de una manera maliciosa y caprichosa para dañar el cultivo nacional? Porque no hay atenciones eficientes que puedan impedirlo. ¿Y cuántas, tal vez, se desarrollan ahí y no se le da seguimiento por falta de equipo, falta de tecnología, falta de atenciones, falta de recursos, porque no tienen recursos. Pero sí la Cámara de Cuentas tiene 55 millones de pesos para distribuírselo entre sus empleados. Los cítricos. ¿Dónde están los cítricos de este país? ¿Dónde está la toronja? ¿Dónde está la naranja, dulce y agria? ¿Dónde están los limones? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Agricultura con relación a ese virus del dragón? El globin, un globin ese, que ha acabado con la citricultura nacional. ¿Hacia dónde están? ¿Cómo están los productores amparados? ¿Qué le han facilitado? Y ahora que llegó la plaga del trit en los cultivos hortícolas. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Agricultura para atender este renglón que atiende tanta mano de obra y también es responsable de las pocas exportaciones agrícolas que aquí se hacen? ¿Qué hacer con los, platanero, con los plataneros del sur, donde ya ha entrado la bacteria que está socavando todos los plátanos del sur?, ¿Qué atenciones han tenido? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Agricultura sobre eso? ¿A dónde está la dedicación? ¿A dónde está la revolución agrícola? Con los pocos técnicos que quedan ya envejecientes, pediátricos, sin combustibles, sin atenciones, sin recursos. ¿Dónde está la asesoría? Y decirme a mí, decirle a este pueblo que 314 mil familias en Progresando con Solidaridad producen alimentos para autoabastecerse y luego vender alimentos. Por eso no se dan cuenta del de alza de la canasta de primera necesidad. La leche que se compraba a 700 pesos, la funda ya hoy cuesta $1,050 pesos. Nada menos y nada más que $350 pesos en lo que va de estos meses. Pero por otro lado, las grandes importaciones de láteos han socavado toda la producción nacional y la mayoría de los productores lecheros locales están quebrados. Esas 314 mil familias, tomando en cuenta la cantidad de familias que tiene el pueblo dominicano, que no llegan a los 3 millones de familias, corresponden a un 11% de la familia total. Pero, si nos vamos a la familia que hay en el campo, tomando en cuenta que la población urbana de nuestro país es cercana al 70%, eso representa casi el 40% de las familias del campo. Y en los campos tiene que ir una guaguita desde los pueblos vendiendo hortalizas, cilantricos y tomaticos y repollitos porque tampoco en los campos se está cultivando mm. para asegurar la canasta familiar. Y hoy tenemos la mayoría de los productos casi inasequibles para el pueblo dominicano, para el bolsillo del dominicano por una irresponsabilidad total con la producción nacional y la seguridad alimentaria, dándonos a nosotros por la prensa la sustitución del Ministerio de Agricultura por los altos poco planificados de la presidencia, a no ser para clientelismo y populismo, tratándonos de decir a nosotros que con las visitas sorpresa se organiza una agricultura de un país y se organiza y se da seguridad alimentaria a una nación. Lamentablemente, es falso de toda falsedad que aquí haya ningún programa que pueda garantizar la seguridad alimentaria de las familias dominicanas. En otra parte, quiero tocar brevemente lo que es la Cámara de Cuentas con relación a su director. Que hace dos días pronunció que ellos actuaron apegado a la ley, en la distribución de los recursos que hicieron y de los tabacos que se fumaron y de la fiesta que hicieron. Y las flores. Y las flores que dieron. 10 millones de flores. 10 millones de flores. Dios actuaron Dios pegado a la ley. Pero qué situación tan interesante. En esas condiciones los diputados encabezados por Franklin Romero han interpelado para que se presente en agenda, en agenda la interpelación de la Cámara de Cuentas. Y en varias ocasiones el presidente de la Cámara de Diputados ha sacado el tema de agenda, lo ha hecho y lo ha sacado. Y tuvieron ellos que ir en comisión a la Cámara de Cuentas y duraron más de tres horas escuchando las explicaciones, de la cámara de Cuentas. ya esa vista de la agricultura la pueden quitar y duraron ellos más de tres horas escuchando las explicaciones de la cámara de Cuentas. la ley dice que ellos deben de acudir a la cámara de diputados no, ellos atentamente a ellos y apoyados por el presidente de la cámara de diputados no fueron y tuvieron que ir los diputados allá y ahí dice el subdirector que ellos Apegado a la ley, actuaron apegado a la ley en su repartición, en, en su derroche de recursos, actuaron apegado a la ley. Lo mismo dijo el de la ONSA, que actúa apegado a la ley, pero este modo de vivendi de la ONSA que actuó apegado a la ley y derrochó 10 millones de pesos en flores, que son dos flores, que son dos por cada, por cada mujer, porque hay como 5 millones de mujeres en el país... Es decir que le dieron a todas las mujeres flores, le dieron, con 10 millones. No, yo no toqué. No tocaste, no, Raquel. No Raquel no tocó. Hubo una que le tocó a tocaste. No, no. Entonces, seguro. En ese o mismo sistema, millones de pesos. Sí, dice la denuncia, que esas empresas que suplieron a la Cámara, a, a, a la ONSA, están supliendo a más de 45 ministerios y direcciones del Estado en estos momentos, sin tener condiciones algunas, están supliendo todavía en el día de hoy, a ministerios y a direcciones del Estado. Ojalá que la misma Muy Cámara de Cuentas se empeñe y le haga auditoría a todo lo demás. Y si alguno pasa, yo votaré por él. Yo votaré por él. Muchas gracias, Fulvio. Gracias por tu reflexión en este tema importantísimo. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en de Mañana.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 Gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana. Que agradecemos a Tere, que como siempre nos trae nuestro cafecito, que ya lo terminamos, <ríe> riquísimo. Nuestro café. No, yo no tengo vida sin el café. Sin el no, café. No hay forma. Ay, Dios mío, mira. No hay forma. Ojalá pero, se siembren nuestras montañas pero otra vez. Yo creo, sí, volvamos a, a recoger Yo ese creo café. que le vamos a invitar a los honorables diputados al Congreso de la República Dominicana y reiterar aquí lo que yo he dicho respecto a que los legisladores tienen una responsabilidad constitucional y de país de legislar, de formar las leyes para el país, no para grupos, ni cestas, engrampado en el poder, que como caballos de boscao, como diría un amigo mío, no tienen freno en ejercer el poder, cueste lo que cueste. Uh -huh. Ayer, alrededor de 12 partidos minoritarios visitaron el Congreso, por allí ha pasado incluso ministerios evangélicos, que tuvo duras críticas, que duda que la decisión tomada en primera y segunda lectura y el obispo ayer también por el Senado haya sido de forma espontánea sin que no haya un compromiso o un interés de estos senadores los 23 que votaron uh -huh. y ayer se pronuncia también la iglesia que es la iglesia que actúa en República Dominicana no la de los siete, la de las siete palabras es otra, otra iglesia la de las siete palabras es otra iglesia porque no tienen mucho nombre, no tienen mucha incidencia pública, pero los que están hablando y están dando pinceladas, o oh no, opinión, esa es la iglesia fuerte de la República Dominicana, que ha tomado y ha jugado un papel importante. Entonces tenemos el bloque opositor, tenemos la iglesia católica, tenemos las iglesias evangélicas con el Código, y tenemos la sociedad civil en contra de las primarias. Y tenemos ahí. de la propia encuestadora del presidente de la República, el 86% casi al 92% porque hay una variación de la muestra, está en desacuerdo con que se acepte o que se decida en el Congreso que debe legislar para el país y no tomen en cuenta las opiniones desfavorables que tiene el proyecto de primarias abiertas dentro de la ley de partido. Ley de partido que debe ser para el país, vuelvo y repito, y lo he dicho antes en mi tema, no puede estarse legislando para favorecer un sector, ni siquiera del propio PLD, porque en el PLD dentro es que está el 96% negado, o el 92% o el 86%, no recuerdo. Negado. Y se ven las muestras. Y he hablado con funcionarios PLDistas de mucha data, y tienen su opinión y, favor y están claros que esta es una fórmula como una posverdad que está más que claro que los organismos o partidos se forman en base a una matrícula. Y es esa matrícula uh -huh. la que debe de reportar militancia y debe reportar también cuando se conforma su base eleccionaria interna, y es en base a los miembros que posee ese partido. Claro. Hacerlo distinto es transformar todo en la República Dominicana. Transformar la esencia de esa institución, de las instituciones políticas. Este tema ha dividido tanto al Partido de la Liberación Dominicana al interno, aunque el, el expresidente y presidente del partido... Leonel Fernández lo minimiza, dice que bueno que se pondrán de son acuerdo, diferencias, sí que, que, no que hay se pondrán de acuerdo, partido, que no hay tal de división, de pero sí la hay. Eso son asuntos del PLD que haga lo que quieran ellos. Pero precisamente lo que, que, que, que hagan ellos. lo que quieran ellos. Eso es del PLD, que no, no el país ellos. involucrarlo en una decisión claro. legislativa, claro. para que tengamos una ley que solamente le es viable al PLD. No, claro. Y a un sector del PLD porque adentro generalmente he comprobado que están en desacuerdo claro y que tienen muchas mucha conciencia legal del proceso y es como una especie de complacer a, a un emperador. A un sector. Vamos a complacerte. Eh, a, un, ¿A un emperador? Antes el PLD se distinguía porque lavaba sus trapitos sus, sus a lo interno y se ponían de acuerdo y resolvían sus diferencias. Ya esos tiempos pasaron. Todos los trapitos los lavan públicamente, ya todo se dice y bueno ya hay que buscar solución a esto. Eh, de la mejor manera, sobre todo que no afecte a la democracia dominicana, el sistema democrático, que mucha gente dice que tenemos una democracia imperfecta todavía y que hay que trabajar mucho para ello y que le debemos... A esos que derramaron su sangre y su vida en la, todas las luchas para hoy gozar nosotros de estas libertades que tenemos, pero que aún le debemos muchísimo, sobre todo a nuestros patricios, Juan Pablo Duarte, a Mella Sánchez, a Luperón, a todos, a Camaño. Bueno, en otro orden, dar esta información, que a mí me preocupa mucho, como los dominicanos que están fuera del país eh, logran ser noticias en la mayoría de los casos por temas negativos, no debiera ser, pero bueno. El dominicano Jonathan Peña Castillo fue condenado ayer a, a cadena perpetua por el asesinato de su ex mujer, la joven Edith Rojas, frente al edificio donde ella vivía, en el sector agua en Alto, Manhattan, el 31 de diciembre de 2012, según un comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus Benzer Jr., Peña Castillo, de 27 años de edad, fue condenado este martes, cadena perpetua, por con derecho a pedir libertad condicional cuando cumpla 22 años en la cárcel. Ese sentenciado había salido con Rojas durante un año y ella tenía 19 años cuando él la mató. Se separaron meses antes del asesinato. Esto ocurrió el 31 de diciembre de 2012. Peña Castillo siguió a Rojas y a su hermano de 15 años a su apartamento desde una lavandería. En el camino a la casa, Peña Castillo hostigó a Rojas y su hermano, lo que provocó que la mujer llamara a la policía. Pero él sacó un cuchillo, la apuñaló nueve veces, le quitó la vida a su mujer. Ahí tendrá que ahora pagar esta cadena perpetua y que podrá a los 22 años, como bien dice la información que publica hoy el nuevo diario, podrá pedir libertad condicionada 22 años después. Él es un joven de 27 años de edad. Al 22 en la cárcel, serían 47, ahí entonces pudiera cambiar y variar esa medida. Lo cuento, lo saco a colación, porque debemos, deben poner la barba en remojo. El ser humano, el, el hombre que está hoy viendo a la mujer como su enemiga, a esa mujer que una vez dijo estar enamorado y con la que procreó hijo normalmente se casan y entonces luego quiere quitarle la vida porque no quiera regresar a ella. Otra vez, las, las relaciones pasan, terminan y deben ser escenario, y momento y circunstancias de aprendizaje en la vida. Usted nació solo, Dios le regaló la vida, entonces debe valorarla como tal. Usted no es dueño de la vida de absolutamente nadie. Si tienen diferencia, lo más correcto es que tratar de buscar ayuda, solución profesional. Y si no pueden ponerse de acuerdo, entonces dejarlo, realizar y, y tener y buscar otra relación más adelante. ¿Por qué hay que buscar y querer tener a la fuerza a alguien? El amor no es eso. El amor tiene que tener la libertad y de sentirse a gusto con quien usted está, no encarcelado en un, como si fuese una jaula dentro de su hogar. Un feminicidio que ocurrió en el 2012, ya hoy 2018, es que se hace justicia. Eso, por lo menos en Estados Unidos, las leyes se hacen cumplir. Aquí hay mucha deficiencia, mucha debilidad todavía. Ojalá y estas cifras... Bajen la cantidad de feminicidios en el mundo. La República Dominicana todavía estamos aquí muy altos. Cada año mueren más de 100 mujeres. Eh, si la cifra a veces super, llegan casi a las 200. Según quien haga las estadísticas. Las ONG o la Procuraduría nunca eh, se ponen de acuerdo. Pero bueno, una que muera es mucho. Una que muera es mucho. A mano de ese ser que dice o dijo alguna vez quererle. Penoso, penoso. Bueno. Esto sí, y yo creo que la vida nacional como en el extranjero, se correlaciona y siendo un, los individuos tenemos comportamientos. Figúrese usted, lo del policía, uh -huh. hace su trabajo, hace una... Y hay tantos episodios como que van cargando y llevan a las naciones o a, lo, a, a la sociedad a un terreno y yo creo que tenemos que poner atención claro son muchas las señales son es la palabra muchas de las señales que se están enviando señales equivocadas de desorden de corrupción de, de desapego a la vida de que no nos importa nada entonces tenemos que reubicarlo y estoy ¿sí? pensando raquel, el camino. y estoy pensando raquel que se puede estar reeditando aquella práctica que una vez hubo aquí del chantaje político, del chantaje a los ministros y directores que tienen que explicarle a este pueblo. Y ellos entonces están trabajando para continuar con lo mismo que se está haciendo. No para cambiar. No para cambiar. Entonces, queremos decirle a todos ellos que son más lo bueno. y uh -huh. si Este pueblo quiere eh, algo diferente. Se necesita redistribuir. No la lo riqueza. merecemos. Se necesita esas reivindicaciones sociales que tanto costó a este pueblo. Todavía estamos pidiendo lo que pedía en el, 24, el 24 de abril, en la revolución del 65. Estamos todavía sin vivienda para las familias. Apenas el 32% tiene agua potable en sus casas. Y todavía un gran número tiene letrinas en sus casas. Nosotros estamos en unas condiciones... Que ayer precisamente salió una información de la, de la prueba de PISA, prueba PISA, mm. la prueba educativa que te la envía Raquel. Sí. Y nosotros volvimos y nos quemamos, nos achicharramos en asuntos de ciencia, de educación, Revolución de matemática, educativa. de lectura. Estamos achicharrados y chicharrados otra vez. Tenemos que revisarnos Ni profundamente. Ni siquiera pasamos de, lo, de los 32 puntos, los 33 puntos, nos pasamos. Entonces, esa revolución educativa que todos los días nos venden con un millón y medio de pesos en publicidad diario, de, eso, está del provocando, 4 por... eso está provocando que eh, obtengamos estos resultados tan nefastos. Asimismo pasa en salud. Este pueblo, ¿cómo nosotros podemos permitir que en estos años de gobierno de Danilo Medina 15 mil niños hayan muerto en los hospitales nuestros? Por, en más de un 90% por no tener las condiciones de atenciones primarias, de atenciones preventivas a las madres cuando están lactando, cuando están embarazadas. es una situación que debe de avergonzarnos. Y en este año han aumentado en un 37% con relación a, a, a lo que pasó el año pasado. Más niños muriendo. Van casi 800 niños en los primeros tres meses. Y hablándonos a nosotros de una revolución en salud también que, que parece suiza eh, en, en, lo, en los televisores y en las radios y en los medios de internet. Más, más, más de 800 redes dedicadas a eso, a estar diciendo lo que no se está haciendo. Entonces, esa revolución está viva y debe de estar viva en cada uno de nosotros los dominicanos. La justicia. Ese Estado de Derecho que no tenemos, que flaquea a diario, cada vez que se toca una figura sagrada de este gobierno, flaquea a diario. ¿Y dónde está el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de Juan Bosch? El, el presidente expresidente, presidente, con un puentorio atrás. El, el, el tesorero, el encargado de, de, de los recursos otro puentorio atrás, y el encargado de finanzas, otro atrás, el secretario, con, con otros asuntos <coughs> allí atrás también, que pasa por, por, por ciénaga llena de lodo y no se ensucia, no tienen no tienen las condiciones de salir y hablarle al pueblo, en una rueda de prensa, que van a hablar, que, que van a atacar la corrupción, que van a hacer algo con lo que está pasando, no tienen, no tienen ninguno las condiciones ni, ni la credibilidad para hacerlo. Aunque tienen un, un, un organismo que se come cuestiones podridas y no le hace daño, pero óigame, mm. es una situación que estamos padeciendo nosotros los dominicanos, que el mismo pueblo se hace partícipe también con su silencio. Y cada uno de nosotros, si nos callamos también, nos hacemos partícipe de lo que está sucediendo, porque nos merecemos un mejor país, un país diferente, de más oportunidades para nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes puedan encontrar donde trabajar, trabajos de calidad, que nuestros profesionales no tengan que irse, porque lo que está sucediendo es que estamos haciendo cerebros individuales, profesionales individuales, ciencias individuales, que simplemente se van en una exportación de cerebros, porque aquí no están las condiciones dadas, para desarrollarla pero es nuestro país y es el que tenemos que defender con la buena postura los buenos valores de nuestro Patricio, de nuestro revolucionario, de Camaño de, de Claudio de Manolo de Amin, todos ellos están ahí, esos valores, están ahí lo que hay es retomarlo y hacer de esta nación una nación que nos sintamos orgullosos de llamarnos dominicanos. Bueno, Así es. En la, son tantas las cosas que ya luego en, el, en este tema, en estos temas, yo tengo aún, porque ya tengo aquí conmigo, lo voy a presentar. El expediente. El expediente completo, completito. Y da pena. Que teniendo nosotros claramente la responsabilidad de los jueces, en su independencia y en el tratar de los Casos, y los abogados, que los procesos tienen sus vías y recursos. Y el Consejo del Poder Judicial que ha tenido la responsabilidad disciplinaria de todo el tren judicial, se haya embarcado, correcto en que haya asumido la de revisar y evaluar la disciplina de tres juezas en San Francisco de Macorís, por la denuncia hecha por los familiares de Cecilio y los abogados. Pero, caramba, descargado en todas sus partes y destituido. Ya eso estaré hablando el próximo viernes, de este tema ya completo y, sen y conciso. Pero está creándose en el ambiente judicial una inseguridad para los jueces que deben tener independencia Y no es cierto que se pueda reponer por encima de la decisión que toman los jueces Una decisión disciplinaria que no se comprobó tal indisciplina Sino que están descargadas, pero están sancionadas Si se les juzga a los jueces que deben de garantizar los principios fundamentales Entonces los jueces no tienen principios fundamentales para ser juzgados ellos esto me da miedo Porque ya no estaríamos en garantía Ni siquiera con el poder O la, o la conciencia que yo pudiera tener Como ciudadano Y por derecho A cualquiera le pueden hacer un expediente en este país uh -huh. sí. Estamos todos expuestos Inclusive <coughs> los que se sienten ganados Por esta decisión del consejo Que nada tiene que ver con el proceso Porque el proceso sigue Y veremos Cuál será la decisión de la corte cuando evalúe lo que ellos están reclamando en justicia, que es el lugar donde deben ir. Correcto, así es. Entonces, escúchame eh... para concluir. Entonces, el reproche y la jaladita de oreja, el Consejo de Poder Judicial, que a la vez justifica que ellos no tienen calidad para juzgar la decisión, que lo que están es juzgando la parte disciplinaria y no encontraron nada, pero por amiguismo y por fuerza política, Destituyen una y suspenden a las otras dos ¿Qué cosa estamos viviendo? Son episodios que nos están cargando Un embarce Que se puede rebosar ¿Y dónde está el Estado Social Democrático de Derecho? Así es, Orancí en, en el WhatsApp escribe el número que termina 7286 Quiere que le feliciten a su hijo Que está de fiesta de cumpleaños Se llama Justin Justin Joel Así que felicidades, de fiesta bueno, de cumpleaños. ahí está todo un relato de, sí, de, su vida de cuando de nació y todo, bien, bien, le hicieron un vídeo Y ahí está Justin de cumpleaños. ¿Y, y cómo está Justin? Ay, qué cosa <risas> más hermosa, mírenlo ahí. Un príncipe. Felicidades de parte de sus padres y sí, de la comiendo, familia de mañana. Enhorabuena. Felicidades a Justin. Así es. Bien, bien. Mira, mira. Con esta imagen nos vamos a una breve pausa. Retornamos de una vez con más aquí en De Mañana. Qué bonito ese recuento,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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana, siguiendo, saludando a todos los que están en sintonía con nosotros a través de la magia de la Internet, www.telenor.com.doe, a los que nos escriben en el WhatsApp y los que nos ven a través de nuestro canal 10 en HD, en el 300 y 356, ¿También? nítido. Claro que sí, Super HD, los que tienen las cajitas. El, el, el 300. El 10 y el 356. Bueno, si usted 356. quiere ver esta imagen nítida, venga Si el venga 10 se, se ve bien, si el 10 se ve bien. bien. El 310, el 350 es súper bien. Pues Supera. vengan a hacer el cambio. El 310 si, y 350. Solo Telenor, señores. A la pues vanguardia de la tecnología, de las cajas Bitbox y el Internet más rápido. Es Así decir es. que nuestra empresa a Ca la vanguardia cada vez preparándonos muchísimo más en tecnología Acértes para brindarle mejor calidad claro, mejor claro. calidad así, así, es. Es. así es, ya todos los canales tienen que ponerse a la vanguardia de estos tiempos, con esto nos despedimos en el día de hoy, agradeciéndole a ustedes como siempre la fidelidad a su compañía esperamos contar con ella mañana como es costumbre, de 7 a 9 de la mañana buenos días bueno.